precisamente, y presten atención a esto, amigos televidentes, dos semanas antes de desatarse los demonios, yo lo puse de ejemplo ya hace eh, unos cuantos programas, Odile me dijo a mí, en la barra del polo, vaya el anuncio para la barra del polo de mi querida Doña Rosita y el hermano Juan Rey, que ellos son seguidores de este programa y yo soy un asiduo visitante, a la barra del polo, y cuando, oiga, cuando no había un solo caso ni muerte, Odilis me dijo en la barra del polo, y por eso la importancia de lo que ella escribe hoy, pretende atención a esto, me dice Odilis, y yo lo cogí a risa, y lo cogí a relajo, me dice Odilis, oye Omar, tú no tienes idea lo contagiado que hay en San Francisco de Macorís. Ya había sucedido, si sí, el caso de la mujer de Villarriba, la señora O'Reilly, Herrera, que por cierto le dieron de alta en el día de ayer, y ella dio negativa, y dice que está sana. La señora de Villarriba, que hizo todo un espectáculo, y dice, la maldad quieren involucrar al siglo XXI. Y aquí toda la clínica casi están llenas de, de pacientes. Y cuando esto se desate, Omar, aquí no hay quien se salve. Esto va a ser catastrófico. Y me dice ella: no te rías, que aquí no se sabe quiénes son los que se van a salvar. Y miren, a partir de ahí, en dos o tres días, ustedes han visto lo catastrófico que ha sido esto y los daños y estragos que le ha creado al pueblo de San Francisco de Macorís. Odile escribió en el día de hoy, y yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Si no cierran totalmente a San Francisco de Macorís, nos vamos a joder todo. Y no habrá cementerio ni cama que den abasto para los tantos muertos. ¿Ustedes están escuchando? Esa que me pronosticó cuando no había pasado el primer caso. Ni había muerto ni nada. Esa que me, pro, me, me pronosticó en la barra del pueblo lo que iba a ocurrir y cómo estaba Macorís contagiado en grande. Escribe hoy que si Macorí, San Francisco Macorís no se cierra totalmente, cerrarlo, no va a haber cama ni cementerio que den abasto para los muertos. Por parte de las autoridades ha habido una actitud negligente, incapaz. Con Macorí hay que tomar medidas heroicas. Macorí está plagado de coronavirus. Y de seguir esto, ¿cómo va? Señores, ya van 154 casos. Y 38 muertos. De 108 muertos que hay en el país, señores. Amigos televidentes. 38 son de San Francisco de Macorís. Esto es una cosa extraordinaria. O sea, Macorís lleva la delantera. Mar... Mira, Santiago... Hace unos momentos, el Consejo de Regidores de Santiago acaba, acaba de declarar a Santiago en estado de emergencia por 100 días. Y Santiago va en Santiago van pa' de muertos, ¿eh? pero hay muchos contagiados. Pero entonces si San Francisco de Macorís, de 108 muertos, tiene 38 de esos 108 muertos y diario se mueren 5 o 6. Eso sin contar, como yo presenté en el día de ayer, la cantidad indeterminada de muertes que no se han registrado. Aquí va, bueno, el candidato a senador del PRM, Franklin Romero, dio una declaración hoy que hay que prestarle atención. Él dice que son cinco veces lo que Salud Pública dice que van muertos. O sea, estamos hablando que en Macorís van más de 100 muertos. Y sabrá Dios cuánto contagiado hay en Macorís. Es una cosa verdaderamente catastrófica. Me dieron las gracias las mujeres que me enviaron el video de una señora que no la habían recibido por, porque no había cama en el siglo XXI y que había solicitado al 911 que la fueran a buscar. Me llamaron y me dijeron que fueron a buscarla anoche y la llevaron al hospital, qué bueno y, y eso indica cómo este programa tiene un poder extraordinario, porque inmediatamente fueron a buscarla entonces eh, amigos televidente amigos televidente, esto no es juego lo que está pasando en San Francisco de Macorís es para tomar esto con drasticidad usar la fuerza, sea que porque es preferible salvar ¿Una población entera? ¿Cuántas medidas haya que tomar? Se toman. Pero esta y este estado dubitativo de gobierno. Además, miren, se está poniendo de manifiesto que aquí hay que dejar la politiquería. Se nos va a morir este país. Y esta gente politicando y pensando en política y pensando en elecciones. Y haciendo negocios. Hoy el Papa, Juan Pablo, eh, eh, eh, Francisco, no, bueno. dice que el que hace negocio no, bueno. en esta situación es un criminal. Y Ustedes vieron ayer lo, lo, los negocios que han estado haciendo. Y ahora hay una cosa que yo lo voy a pasar ahorita. De un señor que denuncia una licitación con todos los fraudes y que le pidieron... 30 millones de pesos del INAI, un crimen. Oigan, y, y, y lo ideal sería que el gobierno, el liderazgo, opositor y gobierno, la sociedad civil, los empresarios, todo el mundo se una, porque por estar es con politiquería y con dirijada, se nos va a joder el país entero. Y después esa gente se van a ir irresponsablemente. Esto es una hora difícil, un país de, de, de, de poca formación, un país de baja eh, eh, eh, escolaridad, tan pobre como este, lo que buscamos es una desgracia. Nos estamos jugando, nos estamos jugando con candela y cuando querramos tomar la medida. por eso esto se ha expandido, porque se tomaron las medidas de manera tardía. Y hoy estamos pagando las consecuencias, amigos televidentes. Grandemente estamos pagando las consecuencias. Ojalá la mente del liderazgo nacional se ilumine. Porque desgraciadamente esta vaina nos ha tocado un momento de elección y de campaña electoral. Para que estos políticos estén cada cual tirando para su lado. Vamos con esta llamada, vamos con una llamada. No vamos a coger muchas llamadas hoy porque tenemos muchos temas. Y el tiempo no da. Que hablen de inmediato y que sean breves. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar Peralta. Buenas tardes, licenciado Miguel.